Eguno guzti hoi eta mila esker gure deialdira erantzuteagatik. Gaur, e, Euskal Herria bildun industria politikari buruz hartuko ditugun neurrien berri eman nahi dizuego. Nafarroako industrian e, sektore publikoak zeregin funtseskoa izan behar du, batez ere sektore estra estrategikoetan. Plan integral berri bat beharrezkoa da inplikatutako eragile guztiekin eh, adostuta eta eragile guztien parte hartzearekin, batez ere langileen ordezkaritzarekin. Gure industriaren garapenerako bultzatu dugu, bultzatuko dugu erabakiguneak hemen Nafarroan egon daitezten. Gure industriaren lehiakortasuna oinarritu behar da kalitatezko empleoan, langileen trebakuntzan eta gure zentro teknologiko propioen ikerketan. Industria diversifikatu behar dugu, bai aquí, bai jarduera motari dagokionez esku aldeko errealitatearekin lotuta, egon behar da, eta gure ingurumenea behar, errespetatu beharko du tecnología eta digitalizazioa ...faktore funtsezkoak izango dira horretarako. Automobil gintzarek ondorioz, gure industria oso vulnerablea da... ...eta deslokalizazioen arriskua oso mehatxu importantea handia da guretzat ere. Soldataren arrakalari eta lan iztripuei lehentasunez aurre egin behar diegu eta industria diversifica lortu es resistente a goac y zateco, la burrera begira, asco postengara, sun eta arteco acordios e, autobusac, montacheco, eta di, laureun lampostu berry sortuco e, ditustela, Volkswagenec landa Landabego, landa Egingo balu Benetako apostua, baterien instalazioa barne, asko postuko gineateke ere. Beste aldetik, enpresentzako dirulaguntzak baldintzatuta egon behar dira. sun edo Volkswagenen kasua. Jasotzen duten enpresei, kompromisoak eskatu behar zaizkie. Bai, gure lurral, lurraldearekiko... Compromiso A, by Calita Tesco, Empleo Arequín, eta es seco. Buenos días a todas y a todos y muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Hoy queremos eh, haceros partícipes de las medidas que desde Euskal Herria Bildu vamos a tomar en torno a la política industrial. Eh, en, en Navarra, el sector público debe tener un papel fundamental y emprendedor. ...en la industria navarra, sobre todo en aquellos sectores más estratégicos. Y es necesario desarrollar un plan integral nuevo... ...con la participación de todos los agentes implicados... ...y cómo no, y sobre todo con la representación de las y los trabajadores. Hay que conseguir un desarrollo industrial que esté basado... ...en que las decisiones se tomen aquí, en Navarra... ...y en este sentido es donde vamos a trabajar... ...y la competitividad de nuestra industria... ...debe centrarse en la capacitación... ...de los trabajadores y las trabajadoras... ...en estándares de calidad... ...en empleo de calidad... ...y en una investigación en nuestros propios centros tecnológicos... ...apostamos por un sector industrial diversificado... ...tanto de, desde un punto de vista geográfico... ...como de la actividad... ...y es prioritario hacer frente cuanto antes... ...a la brecha salarial y a la elevada siniestralidad laboral de nuestra industria. Necesitamos una industria unida a nuestras comarcas, eh, con mayor nivel tecnológico y digital y que respete nuestro medio ambiente y nuestro entorno. La excesiva dependencia que tiene la industria navarra del sector del automóvil nos hace muy vulnerables y también nos hace muy vulnerables la continua y constante amenaza de la deslocalización empresarial. Debemos conseguir una industria más Diversificada porque nos hará más resistentes y este es un proceso que llevará su tiempo pero que hay que abordar cuanto antes. A corto plazo, en este sentido, nos alegramos de las decisiones que se han adoptado entre Sunsundegui y Volvo para el montaje de autobuses. El acuerdo que han alcanzado, que parece... ...que eh, supondrá la creación de 400 nuevos puestos de trabajo... ...y nos alegramos también, nos alegraríamos mucho también... ...de que Volkswagen hiciera una apuesta de verdad... ...por la planta del Andaven y también en lo que se refiere... ...a la instalación para las baterías. Es indispensable, es totalmente necesario... ...que el apoyo público a las empresas, las ayudas públicas... ...a las empresas estén condicionadas... A las empresas que reciben ayuda pública hay que exigirles compromisos, bien con nuestro territorio, también con un mantenimiento de empleo de calidad y sobre, sobre todo pedirles una garantía para la no deslocalización de sus negocios. Muchas gracias.